Andorators. en esta ocasión no voy a compartir con vosotros un vídeo de una ruta alucinante y una bajada peligrosa voy a compartir con vosotros la review de esta bomba ¿por qué esta bomba? Bueno, bueno, el otro día estaba dando una vuelta en Carrefour y vi esta bomba y me llamó la atención mucho el manómetro que lleva porque sabéis que muchos en las rutas somos un poco eh, Tikis Mikis a la hora de saber el aire que llevamos vale y esta esta pestaña que ahora os explicaré para qué sirve eh, qué tiene de interesante esta bomba pues bueno que vale para las dos válvulas la presta y la ancha la normal puede dar una capacidad de 7 bares Es decir que hoy la he probado y funciona muy bien. Medida de la bomba. Plegada 23 centímetros y extendida 30. Su peso, unos ciento y pico gramos, 200. Y el grosor... Y el grosor son 40 milímetros, mm, ¿vale? Esta pestaña es para si llevamos válvula presta, tenemos que llevarla en un lado. Y si llevamos válvula ancha o normal, de, debemos llevarla en otro lado. También lleva su bloqueo, que nos facilita el, el inflado de, le, de nuestras cubiertas. Y lo más importante de esta bomba, calidad-precio, 8.95 bueno, eh, podéis encontrarla en Carrefour, en la página web está mirando y no la tienen, entonces tendréis que ir a, la, a un centro. Espero que os haya gustado esta review y lo dicho, nacidos para el enduro.